¿Aló? Hola José, ¿dónde estás? Saliendo del trabajo, amor Ven pronto, de seguro estás con la otra Pero mi amor... No, Dios mío Esto ya no puede seguir Nos tenemos que separar Y para que lo baile Ven, que seas muy hermosa. Y mis amigos al ver esa carita ya se dan cuenta que eres tú celosa. Todos critican y no tienes vergüenza. No sé qué es lo que pasa contigo. Seguimos con... Por... contigo Estoy cansado